Los organismos unicelulares se caracterizan porque todas sus actividades vitales son desarrolladas por una única célula, es decir, esa única célula es capaz de realizar las funciones vitales de nutrición, de relación y de reproducción. Son unicelulares todos los organismos procariotas y algunos eucariotas, por ejemplo los del reino protoctista, los protozoos y algas y reino hongos, las levaduras. Cuando un, organ... Cuando un organismo unicelular se reproduce inmediatamente da lugar a dos células hijas independientes que pueden permanecer juntas en una colonia, pueden o no. Los organismos pluricelulares están formados por un conjunto de células originadas a partir de una célula huevo o cigoto, una célula inicial, y todas las células resultantes que derivan de la, de la, de la, de la reproducción de esta primera célula, de esta célula cigoto o célula huevo, tienen la misma información genética pero sufren un proceso de diferenciación celular que da lugar a que existan distintos tipos de células. Las células especializadas de los seres pluricelulares están organizadas en tejidos. Distintos tejidos, o distintas variedades de, de tejidos, se asocian para realizar funciones más especializadas y complejas y ya formarán los órganos. A su vez, los órganos que facilitan la misma función se unen para formar aparatos y sistemas. Entonces, un tejido es un conjunto de células que cooperan para llevar a cabo una o varias funciones en un organismo. Para ello, se relacionan entre sí mediante relaciones directas o mediante la matriz extracelular. distintos tejidos se unirán para formar órganos. Bueno, tenemos cuatro tipos de tejidos. Tejido epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Vamos a ver el tejido epitelial. Dentro del tejido epitelial... Vamos a ver que hay dos tipos de, de tejidos. Bueno, el tejido epitelial es un conjunto de células estrechamente unidas que tapizan las superficies corporales, tanto internas como externas, y que además forman glándulas. Las células están muy juntas y no dejan espacios entre ellas. Bueno, de hecho, es un tejido, como hemos dicho, es un tejido de, de revestimiento. ¿no? Bueno, de revestimiento glandular. Hay dos tipos de, de tejidos. El tejido de revestimiento, las células que lo forman pueden ser cilíndricas, cúbicas o planas y actúa como protector de la estructura que recubre. Y por otro lado, el otro tipo de tejido epitelial sería el tejido epitelial glandular. Sus células están especializadas en producir sustancias que liberan al exterior. Otro tipo de tejidos, como hemos visto, estamos los epiteliales que acabamos de ver y ahora vamos a ver los conectivos. Tejidos conectivos son un conjunto de tejidos que tienen función estructural y de protección. Hay cuatro tipos de tejidos conectivos. El tejido conectivo conjuntivo, que es un tejido resistente con función estructural. Está formado por células llamadas fibrocitos que se encargan de sintetizar fibras como el colágeno. Se encuentra uniendo otros tejidos u órganos. Otro tejido conectivo sería el adiposo. El tejido adiposo está formado por células llenas de grasas llamadas adipocitos. Actúa como protector de órganos internos como ocurre con el corazón o el riñón. También sirve como estructura de reserva de energía para el organismo. La grasa acumulada en estas células pues, puede servir para, para, para como reserva energética y nosotros la, la, la usamos cuando, cuando la necesitamos. El tejido cartilaginoso, otro tipo de tejido conectivo, es un tejido de sostén. Forma estructuras duras, pero elásticas. Se encuentra en el esqueleto de los embriones y dentro del adulto, en las articulaciones, las orejas, la tráquea, la, la nariz y los discos intervertebrales. El tejido muscular sería el tercer tipo de tejido conectivo eh, No, el tejido... El tejido óseo, que sería, perdón, el tejido óseo, sería el cuarto tipo de tejido conectivo, está formado por una matriz dura y células llamadas osteocitos. Es un tejido de sostén y forma el esqueleto de los adultos. La sangre sería un tipo de tejido conectivo, aunque parezca que es, bueno, muchas veces relacionamos el término tejido con algo sólido y a veces pues la sangre eh, nos puede parecer que no es un tejido, pero sin embargo sí que es un tejido, porque son un conjunto de células que están colaborando para realizar una, una función determinada. Entonces sí que cumpliría la función de, de tejido, aunque sea aunque sea líquido. ¿no? Y a veces podemos pensar que la sangre no es, un, no es un tejido. De hecho, es un conjunto de células que realiza funciones de transporte, lleva sustancias por el cuerpo, nutrientes, oxígeno, sustancias de desecho... Distribuye, bueno, distribuye todas estas sustancias, mantiene la temperatura de, de, del organismo, etcétera. Tiene muchas funciones. O sea que la sangre sería también un tipo de tejido. Bueno, hemos visto que hay tejidos epiteliales, conectivos, y nos tocaría ver ahora el tejido muscular. El tejido muscular está formado por unas células alargadas llamadas fibras musculares. Formarían los músculos y es el responsable del movimiento de las partes del cuerpo. Y por último nos quedaría por ver el último tipo de tejido, el tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por células especializadas llamadas neuronas y células de apoyo llamadas neuroglías la neuroglía, que es un conjunto de células que apoyan, que dan, pues, que alimentan, que vamos, eh, ayudan a las neuronas. Este tejido sería, las neuronas y la glía, serían las que formarían el sistema nervioso. Ya hablaremos bastante cuando veamos cuando el sistema nervioso en este curso. Y estos serían los, todos los tipos de, de tejidos que, que estamos viendo, ¿no?